Bueno, hoy vamos a ver dos temas este, bastante interesantes que es lo que nos está faltando respecto de las entradas y salidas. Hasta ahora nosotros vimos dos tipos de este, dos tipos de conexionado, por decirlo de alguna manera, dos tipos de interacción del Arduino con el mundo. Uno de ellos es la salida digital y el otro es la entrada digital. ¿Qué tiene de particular la salida digital y la entrada digital? Bueno, justamente eso, que tanto la salida como la entrada tienen solo dos... Eh, digital viene de dígito y en realidad en electrónica se utiliza el término digital cuando queremos referirnos a una variable que tiene una cantidad finita de valores. ¿sí? Finita quiere decir no que es angosta, sino que son una cantidad conocida de valores. No importa si uno, dos, diez o cincuenta mil valores distintos pero que son conocidas la cantidad de valores distintos que existe Eso es, en electrónica, una magnitud digital. Particularmente, las magnitudes binarias son magnitudes digitales, porque tiene dos estados, o es cero o es uno. No hay un estado intermedio. En alguna parte de la electrónica existe un estado intermedio que se llama tri-state, pero bueno no, no, no aplica a esto que vamos a ver nosotros ahora. Así que, este, en principio, por eso hablamos de entradas y salidas digitales, porque son capaces o bien, o nosotros podemos leer un 0 o un 1, o bien podemos escribir un 0 o un 1 si estoy hablando de una salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Eso es lo que vimos hasta ahora, ¿no estoy? Sí, Winter is coming, yes. <risa> este... eh, eso respecto de lo que vinimos viendo hasta ahora, ¿sí? de las entradas y salidas digitales. Pero, como el mundo en sí mismo no es digital, sino que el mundo es analógico, eh, en electrónica, digamos, una magnitud o una variable analógica es aquella en la que puede haber infinitos valores entre dos límites. ¿sí? Eh, la mayoría o muchas magnitudes en el, en el mundo real son en realidad analógicas sino en realidad, y no digitales. Por ejemplo, si yo... Tomo una lamparita, ¿no? Tengo una lamparita. Y yo quiero encenderla o apagarla y nada más. Entonces, en ese caso, me arreglo con una salida digital o me arreglo básicamente con una salida digital porque o la pongo en cero o la pongo en uno, una lamparita, un LED, de más, un motor, y con eso lo pongo en marcha o lo paro. Pero si necesito controlarle el brillo a una lámpara, por ejemplo, o controlarle eh, la velocidad de giro a un motor, no me alcanza con esos dos valores nada más. Necesito valores intermedios. Y ahí es donde aparece el mundo analógico. Y desde el punto de vista de las entradas pasa exactamente lo mismo. Digo, si yo estoy censando, por ejemplo, temperatura o midiendo temperatura, no tiene sentido usar una entrada digital, porque la entrada digital o me leería un 0 o me leería un 1. Entonces necesito, de alguna forma, poder leer valores analógicos. Es decir, poder leer más que este, dos valores como 0 y 1. Para eso, Arduino tiene entradas analógicas que transforman un valor de tensión en la placa que vamos a ver nosotros en el Arduino 1 entre 0 volt y 5 volt en un número que va de 0 a 1023, ¿sí? Es decir, cuando yo al pin de entrada le pongo 0 volt a una entrada analógica, me va a devolver un 0 en algún lado del, del código, ya lo veremos. Y cuando le devuelvo 5 volt, me va a devolver un 1023, entre medio, cualquier valor que ponga entre 0 y 5 volt, me va a devolver un valor entre 0 y 1023. Así de simple es la idea de una entrada analógica. En el Arduino 1, todos los pines analógicos son los que están del lado izquierdo de la placa, viéndola desde arriba y con el conector USB hacia arriba. O sea, los que empiezan con la letra A. ¿sí? Todos los pines que, arran que empiezan con la letra A en Arduino son pines analógicos, que yo... Puedo, eh, puedo, digamos, este, establecer como digitales poniendo el, el, eh, utilizando el pin mode, es decir, la, los pines de entrada, analógicas, de entrada analógica se pueden utilizar como digitales, pero no todos los digitales se pueden usar como analógicos. Entonces, los únicos que se pueden usar como analógicos en la 1, que es la placa que usamos nosotros, es los que están indicados entre A0 y a 1 5, ¿sí? Ya de a poquitito vamos a ir viendo cómo se usa. ¿Hasta acá se entiende por lo menos de qué quiero hablar? O ya hice un despelote. Bien, seguimos. Maravilloso. Seguimos. Los pines, como les decía, del Arduino 1, nombrados desde A0 hasta A5, poseen la función conocida como entrada en analógica. Fíjense que entre el 0 y el 1023, si yo calculo, ¿sí? si yo... Eh, permiso, eh. calculadora, vamos a ver una calculadora. ¿Sí? Si yo hago 2 a la 10, 2 elevado a la 10, eso me da 1024 y entre 0 y 1023 hay 1024 valores distintos. ¿Está bien? Por eso se dice entonces que lo, este conversor analógico, este conversor analógico, es decir, esta entrada analógica es de. 10 bits. Se dice que es de 10 bits porque tengo 1024 valores diferentes y para tener 1024 valores distintos, como Arduino trabaja en binario, digo, o necesito, mejor dicho, 10 bits. De nuevo, con 2 a la 10, armo hasta 1024 valores distintos. Arduino tiene en otras placas también conversores analógicos digital, es decir, entradas analógicas de más de 10 bits, de 12 bits, pero la que tenemos nosotros va a ser de 10, por lo tanto tenemos 1024 valores distintos. ¿sí? Como 1024 valores distintos no tienen decimales, no tienen nada, normalmente, o, o normalmente, si bien digo, este, todas las entradas analógicas devuelven un valor entero, un tipo de dato int, ya lo vamos a ver en un ejemplo. ¿sí? Bien, sigo. Como les decía también antes, hay muchos sensores, temperatura, humedad, posición, luz, presión, eh, posi eh, posición, creo que ya dije, altura, hay infinidad de sensores distintos que entregan una tensión como variable de salida. Por lo tanto, si yo tengo un sensor de temperatura y lo conecto a una entrada digital del Arduino, voy a tener un valor entre 0 y 1023 que va a ser función de la temperatura que está midiendo. De hecho, es el ejemplo que vamos a hacer hoy. Lo mismo con un sensor de humedad, lo mismo de presión. De pres sensores de presión, sensores de peso, los que usan las balanzas electrónicas que ven todo el tiempo en cualquier comercio, tienen unos sensores que transforman el peso en tensión. Entonces, una balanza no es ni más ni menos que un voltímetro. Este, pero que la tensión que están midiendo son las que indica un sensor de peso Así de simple Y un termómetro electrónico, lo mismo Siempre y cuando sea de este tipo ¿no? Hay otros que son, eh, esos que se usan de frente y demás Son por, por infrarrojo, pero básicamente es la misma idea Bien los sensores estos, o mejor dicho, las entradas analógicas estas, son todas lineales, por lo tanto, lineales quiere decir que la respuesta es lineal, es decir, es una, la, la ecuación que sigue es la ecuación de una recta, por lo tanto devuelve una función lineal, ¿sí? Para la cual 0 volt devuelve un 0 en, en decimal, y 5 volt devuelve un 1023 en decimal, que en realidad te lo devuelve en binario, pero que esos son los valores a los que corresponden, ¿sí? Bien. Lo que significa que una cuenta, ¿qué quiere decir una cuenta? Una cuenta quiere decir un bit de estos 10, ¿está bien? Si yo tomo este 1024 y lo paso a, eh, lo paso a binario, ¿sí? Una cuenta es una de estas. Cada uno de estos bits, cada, cada vez que suma en uno esto, ¿sí? En realidad 1024 tiene un bit de más, ¿no? Yo tendría que haber puesto 1023, que son todos los unos. Está bien, Si yo transformo el 1023 en lugar del 1024, ahí tengo los 10 unos de los que hablaba recién. Cada uno de estos, en la posición más básica, equivale a 4,9 milivolt, o sea, prácticamente 5 milivolt. Si yo pongo medio volt, medio volt son 500 milivolt, por lo tanto la entrada analógica debería devolverme un 100. Porque cada una equivale a 5 milivolt. No sé si más o menos me van siguiendo Sino a medida que vaya pasando la clase Espero que se vaya entendiendo mejor ¿Se entiende? Bien el punto es, además averiguar, es, esto es un sensor de temperatura, es el TMP36, yo puse la hoja de datos, por si alguno está interesado, está escrita en inglés y es bastante electrónica, eh, pero digamos este, está ahí puesta en el Classroom, en una sección que se llama hojas de datos, por si a alguno le interesa, luego cuando empecemos con compuertas y demás, eh, también voy a ir agregando las hojas de datos de las compuertas, ya veremos qué son las compuertas por ahora, ni se preocupen por la existencia de ellas. Pero fundamentalmente este, les puse la hoja de datos de, esta, de este TMP como para que más o menos tuvieran una idea de cómo se conecta. Básicamente lo que me intentaba, lo que intentaba era que supieran cómo se conecta. Pero el bichito este básicamente es un sensor de TMP de temperatura, esta es la forma que tiene, la forma física si lo van a comprar ¿sí? el TMP este 36 soporta un rango amplio de alimentación, no solamente 5 volt pero como en Arduino tenemos disponible los 5 volt, lo uso con 5 v y un pin de salida que es el que va a tener la tensión de salida esta de la que hablábamos recién ¿sí? eso por ahora, con eso nos sobra para entender de qué se trata la idea, ¿está claro? seguimos eh... Entonces, ahora, tenemos este sensor, que es el TMP36, que entrega una tensión. El problema que tengo es cómo transformo eso en un valor numérico de temperatura. Y ahí está un poquito esto que hablábamos recién, ¿sí? Es decir, según las hojas de datos del fabricante, además, resulta que el TMP36, cuando está a 25 grados centígrados, ¿sí? Entrega 750 milivolts. Y, cuando, y además, a partir de ese valor de 750 milivolts a 25 grados centígrados, entrega 10 milivolts por cada grado que sube la temperatura. Porque nosotros ahora tenemos dos problemas. Tenemos un, conver, un aparato que convierte, un aparato que es esto, ¿sí? el, el, este, el TMP36, que convierte temperatura en tensión y y una entrada analógica en el Arduino que convierte esa tensión en, ¿qué cosa? Un valor numérico. Fíjense que por lo que dice acá, de 10 mV por grado centígrado, y justo la pregunta que acaba de hacer Lucas, cada vez que la entrada analógica aumenta en dos unidades, quiere decir que la temperatura externa aumentó en dos grados. ¿Está claro? Muy bien. Además, este TMP36... Puede medir desde menos 40 grados centígrados hasta más 125 grados centígrados. Con lo que la salida de tensión será 100 milivolts para menos 40 grados centígrados. ¿Cómo obtuve este valor? Es pregunta para el que se le anime. ¿Repite la pregunta? Sí, claro. Yo sé que, hace, que hace a 25 grados centígrados... Esto me dice el fabricante. A 25 grados centígrados... Entrega 750 mV a la salida Vamos a volver a la fotito anterior A la que estaba en el diagrama la... A ver, a ver Acá, ¿sí? Este pin que está acá, del Arduino Me entrega 750 mV cuando, cuando el TMP Está a 25 grados centígrados Y además tiene una variación de 10 mV por grado centígrado Además de eso este mismo integrado mide desde menos 40 grados centígrados hasta 125 grados centígrados. Por lo tanto, ¿cómo obtengo esto? Bueno, básicamente es un poco lo mismo lo que han dicho los que contestaron, pero es o bien con una regla de 3, ojo con la regla de 3 que tiene, tiene un valor constante esto además, o bien restando 10 milivolts por cada grado centígrado. Pero básicamente la idea es que a 25 grados centígrados tengo esto, 750 milivolt. Y a 40 grados, a 40 grados ¿sí? si yo tengo, vamos a pasarla nuevamente a científica, porque si no esto no me pone negativos ni nada de eso, yo tengo, era 25 menos, menos, menos 40. Tengo 65 grados. 65 grados multiplicado por 10 milivolts son 650 milivolts. 650 milivolts, pero que se restan de la temperatura a 25, por lo tanto, 750 milivolts menos los 650 mV que generan esa variación de 65 grados, tengo menos 40 grados centígrados. Y puedo hacer exactamente la misma cuenta para el otro lado. Es decir, ¿qué tensión voy a tener cuando llegue a más 125 grados? Muy bien. Eso... ¿Cómo hago? Exactamente, hago exactamente lo mismo. La diferencia entre 125 grados centígrados y 25 grados centígrados es 100. 125 menos 25. Me da 100. Multiplicado por 10 milivolt me da 1 volt. Por lo tanto, a 125 grados centígrados voy a tener 1,75 volt. ¿Vamos? próximo paso de la, de la diapositiva, les, les voy a mostrar la, justamente la, la, la curva de respuesta, que es una recta en realidad. Lo que pasa es que lo que, los, lo que esta gente asegura es que además, a 20, es otra forma de especificar, ellos podrían especificar así, decir, mide de menos 40, 100 milivolts a 125, 1,75 volt, es una forma de especificar, esto es, Ustedes, no sé si ya empezaron en matemática con ecuación de la recta y todo eso, pero si no empezaron van a empezar en cualquier momento, pero vieron que hay varias maneras de determinar una recta. Una de ellas es con un punto y la pendiente, ¿sí? pendiente y ordenada al origen. Eso es esto. Es un punto, 750 milivol a 25 grados, con la pendiente, 10 milivol por grado centígrado. Y otra forma es con dos puntos. El punto inferior y el punto superior, digamos. Son dos maneras de especificar. En electrónica se suele usar especificar de esta forma y no de esta otra. ¿Está claro? En, en general. Pero pero porque es una cuestión de costumbre de la, del, del mundo de los electrónicos, nada más. Así que este, esa es un poco la forma de, re, de resolverlo. Bien, bueno. Eh, entonces digo, por ejemplo, me importa me volví a escribir lo mismo, ¿no? 100 mV para menos 40 grados, 1,75 volt, que son 1750 mV para 125 grados, y me armo una variable, que tiene que ser de tipo entero, a la que voy a hacer una lectura, una analog read, sobre a porque en el, en el proyecto mío del termómetro la puse en la, en la analógica A0, después la puedo poner en cualquiera. Lo que sí es importante, que todavía creo que no lo he dicho en ningún lado, es que las, los pines analógicos son analógicos por defecto. Es decir, no, así, ¿vieron que para usar las salidas y entradas analógicas, yo les tengo que decir, eh, les tengo que decir a través de pinmode si va a ser una salida analógica o una entrada analógica? En el caso de las, perdón, digital, quiero decir, en el caso de las analógicas, tanto para Analog Read como para Digital, eh, perdón, como para Analog Write, cuando la veremos en un par de minutos, no hay que decirlo, digamos, por defecto ya tiene esa función. Bueno, ahora, ¿cómo hago para transformar esta lectura en un Arduino? ¿Entienden? Porque digo, si una cuenta son 5 milivol, 40 son 100 milivol, es 20. Por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Digo. Si menos 40 grados, me mareé. Excelente. ¿Dónde te mareaste? Ah, el 20. Porque acá, una, una, una cuenta, es un poco lo que hablábamos antes. Una cuenta, es decir, una unidad que aumente la lectura de Analog Read, implica aproximadamente 5 milivolts. Por lo tanto, si yo sé que a menos 40, la tensión que voy a tener es de 100 milivolts, Voy a abrir el proyecto, un segundito, este. Así se los muestro. 100 milivolts. Entonces lo que, la lectura que voy a estar teniendo en el Arduino acá adentro es de 20, fíjense. Acá yo tengo un proyectito, ¿sí? En el que tengo exactamente el mismo circuito que vieron ustedes recién en la, en la diapositiva. Sí, 20 cuentas, exactamente. Cuando yo digo cuenta, en realidad es el valor que va a devolver a la Sería el valor que tome temperatura leída. ¿Se entiende? Maravilloso. Bueno, entonces, fíjense, si yo arranco la simulación, bueno, esto, como para, obviamente, como no puedo, no mide la temperatura de mi monitor, lo que tiene es, como esto es un simulador, tiene un cursor, ¿está bien acá? Donde vamos a jugar con la temperatura. Y si le hacen zoom a esto, les indica la temperatura que está midiendo, ¿ven? Es decir... Yo esto lo pongo en 25 grados, a dice con el cursor es medio complicado, 25 grados, me está entregando ahí los 750 milivol que decía. Siempre en los instrumentos digitales es normal un error de, un, de una cuenta en los digitales. ¿sí? Esto es normal. La explicación de esto es relativamente compleja, así que créanme que es normal este error, es el error mínimo posible. Pero fíjense que a medida que yo voy variando esta, este cursor es como si estuviese variando la temperatura que sensa este, tempe, este, este sensor de temperatura y acá le puse un tester nada más un tester en el modo voltímetro ahí está la B en el modo voltímetro midiendo justamente lo mismo que estaría midiendo la entrada analógica del Arduino para ver qué valor de tensión estoy midiendo y acá si abro el código van a ver que el código de hecho acá está temperatura leída ¿Sí? La temperatura que acabo de leer Es la temperatura que es el valor de la lectura Y acá lo que estoy haciendo es mandármela al monitor serie Es decir, mandármela al debugger ¿Sí? Esperen porque acá yo había estado jugando y le cambié el nombre a la variable Ahora sí Por eso me devuelve siempre un cero Fíjense que cuando yo pongo este sensor de temperatura, ahí, cuando pongo este sensor de temperatura en menos 40, que es el valor mínimo, ahí está el 20. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y ese 20 de dónde sale? Bueno, ese 20 sale es este que está acá, es que los, está el sensor de temperatura está sacando 100 mV y la entrada analógica está transformando esos 100 mV en un número entero, por eso la variable es de tipo int, por eso la variable temperatura es de tipo int, temperatura leída es de tipo int, ¿sí? Ahí. ¿Está bien? Porque es la que estoy leyendo. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, si yo vuelvo a tomar este sensor y lo llevo a 125 grados, esto se va hasta los 358. En realidad, el valor máximo que toma es 358. ¿Por qué 358? Fíjense, si, si yo me vengo a hacer la cuenta con 5 milivolts, resulta que a 125, haciendo la misma cuenta, tengo el problema de que me da 350 ¿Qué quiero decir? Si yo agarro y digo, tengo 1750 milivolt, y lo divido por 5 milivolt, eso que me devuelve, un 350. ¿Estamos de acuerdo? Pero... Si yo agarro el 1750 mV y lo divido por 4,9 mV, ...que es lo que en realidad... ...ahí tengo el 357, algo... ...prácticamente el 358 que me está devolviendo la lectura de mi Arduino. ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad es lo que les decía antes. Para un cálculo inicial yo puedo decir... ...es una cuenta cada 5 mV, Pero cuando empiezo a tomar muchos valores... Esto puede ser un error importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que necesitabas que te repita? Sí, a 358. Bueno, ahí va. Eso era lo que no me acordaba. ¿Qué pasó? Pasa que yo dije, ¿te acordás cómo llegué a estos 5 milivolts? Bien, entonces, si yo llego hasta 5 milivolt diciendo que esto es un valor, cuando yo agarro 1750 milivolt o 1,75 volt, que es el valor máximo medido, cuando lo divido entre los 5 milivolt que vale cada una de las 1024 posiciones, llego a 350. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Ese 350 lo habías entendido? Bien. Pero en realidad, después le sacamos de mostrar que si yo agarro y hago 5 volt dividido 1024, que es la cantidad de posiciones distintas en el entero de la entrada analógica, el resultado no es 5 milivolt, es 4,88 milivolt. Por eso yo antes había dicho 4,9 milivolt. ¿Está bien? Yo hice la cuenta con 5 milivolt para hacerla simple, y en realidad la debería haber hecho con 4,88 milivolt, porque ese es el valor que corresponde. Ese es el valor para el cual Arduino aumenta en 1 el valor de su salida, o mejor dicho, aumenta en uno el valor que te devuelve el analog read. ¿Hasta acá me ven y siguiendo? Bueno, si yo ahora agarro y hago 1750, perdón, 1750 que son estos milivolts de salida, pero lo divido en 4,88, eso seguro me va a dar un valor mucho más cerca de los 358 que estaba devolviendo mi código, que es lo que realmente está sucediendo. Si yo vuelvo a llevar a Etan, los famosos 358. ¿Está bien? Por nada. Muy bien. Bueno, pero ahora resulta que en realidad... Si yo, que al, si yo voy a obtener un valor entre 20 y 358. Pero, si yo tuviera la necesidad de... Mostrar esto en un display, como usamos la semana pasada para el contador, a mí no me sirve ni el 20, ni el 350 o 358. Yo tengo que transformar este valor que estoy tomando de la variable en un menos 40, y estoy transformando, y necesito que este valor lo transforme en un 125, y lo mismo con todos los valores intermedios. Porque yo en un display quiero ver la temperatura, no quiero ver esa lectura, ¿me siguen? Claramente, ¿no? Es decir, a mí no me importa ver en un display 20 o 350. A mí me preocupa ver menos 40 grados, exacto, pasarlo al lenguaje humano. Nunca mejor dicho. Bien. Entonces, bueno, ahí está un poquito la explicación de cómo llegaba al 20 y al 350. ¿sí? Me había olvidado que había hecho ese paso. Ahí está. Cómo es que se llegó, la explicamos de otra manera, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Y luego lo que les había dicho antes, esa es la recta que está conformada, ¿está claro? Esta es la recta, ¿sí? Fíjense que cuando pasa por 0 grado está en 100 cuentas, en menos 40 está en las 20 cuentas, ¿sí? En eh, 125 grados está por encima de los, de los 350, son los, los 358, y en 25 grados más o menos... Este, está en los 25 grados, está en las 100 de las que habíamos hablado antes. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la recta que representa temperatura en el eje de abscisas el valor de la variable temperatura leída o temperatura red en mi código ese que les acabo de pasar, para ver el funcionamiento del, del TMP36. Es decir, así es como leí un dato analógico. Bueno, fíjense que por cualquiera de los dos caminos llegamos prácticamente a la misma fórmula. ¿sí? Eh, unos de ustedes y alguien más dando vuelta por ahí, eh, habían descubierto lo siguiente. Y dijeron: El valor que yo leo, ¿sí? el valor que yo leo en el sensor analógico digital, que está entre 20 y 368 y 358, es un valor de tensión por eso le puso voltaje, un valor que lo voy a llamar voltaje, tensión, que tiene que ver con esta relación. Digamos, la temperatura leída, el valor numérico de la temperatura leída por Analog Read, ese que va entre 20 y 358, lo multiplico por la constante ¿sí? de milivoltaica, digamos, para saber cuántos milivolt tengo acá. Ese es el tema. Bien. Con esto sé cuántos milivolt estoy leyendo. ¿O cuántos volt, mejor dicho, estoy leyendo? Si yo eso lo llevo, lo multiplico por 100 para llevarlo justamente de milivolt a volt, y además le resto el valor que leería cuando la temperatura está en cero, obtengo el valor de la temperatura real. Digamos, esto, el 0,0048 devuelve la pendiente, es justamente cuántos volt significa una cuenta, y después eso, multiplicado por este 100 que está acá, lo lleva al valor de temperatura. Lo que está haciendo la otra parte, que es quien hizo las cuentas que yo pasé, este chico era, tomó los valores que yo di y los transformó en un valor numérico, digamos, hizo las cuentas de, lo que, de las dos ecuaciones que, está, que habíamos visto antes, esas dos que están acá, y con eso vemos que llegamos prácticamente al mismo resultado. Las dos opciones tienen una diferencia de prácticamente nada, y esa diferencia de prácticamente nada tiene que ver con la cantidad de decimales tomado por cada uno de ellos. Fíjense que este menos 50, que es el, el real, está prácticamente muy cerca de este menos 49,4, y este que es el valor real, o se me fue, perdón, ese que es el valor real, está cerca de este que tomó con decimales, tomando solamente con dos decimales, que lo hizo así. Esto es perfectamente válido, y eso es evidente porque funciona. Pero. Resulta que a estos muchachos de Arduino se les ocurrió inventar una función que hace esto por nosotros. Es decir, inventaron una función que se llama map, y que hace la función map eso. Pero, cuando digo eso, es lo siguiente. Esperen porque se me había ido el control, de la, este, el control de la. Se me había ido el control de la presentación. Entonces, a la función map me pide cinco argumentos. El primero es el valor que yo quiero transformar. O sea, el que estoy leyendo. ¿Sí? Y le digo que voy con temperatura leída, voy desde 20 hasta 350. Son los valores que habíamos calculado antes. Estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Map, le decís, como primera medida, el valor de tu variable. O mejor dicho, cuál es tu variable, no el valor de tu variable. Como segundo argumento, el mínimo que toma esa variable, este 20. Como tercer argumento, el máximo hasta el que llega esa variable, o sea, este 350. ¿sí? Como cuarto argumento, el valor mínimo, el que representa el 20, es decir, bueno, cuando temperatura leída valga 20, ¿cuánto querés que se muestre? ¿En cuánto te lo transformo? Y cuando temperatura leída valga tu máximo, ¿en cuánto te lo transformo? ¿Se entiende? Es decir, representa esta recta. Pero no esta exactamente, sino la recta, si yo acá hubiese puesto, en lugar de los valores de cuenta, eh, no, esta misma cuenta, perfectamente. Cuando la cuenta es 20, que estoy por acá, me devuelve un menos 40. Cuando la cuenta es 350, que estoy por acá, me devuelve un 125. Eso es lo que hace MAP. Digamos, MAP transforma los finitos valores de una recta en función de los parámetros que le pongo como parámetro de entrada y de salida. Esto no es ni más ni menos que la transformación que ustedes acaban de hacer, pero ya está resuelta. Entonces no hay que hacer las cuentas. Lo que digo es, si yo ya sé que mi, representa, que mi sensor es lineal y que el valor mínimo que voy a obtener es 20 y el valor máximo que voy a obtener es 350, le digo a map, map, la temperatura que voy a leer me devuelve como mínimo un 20 y como máximo un 350. Y quiero que vos me devuelvas un menos 40 hasta un 125. Entonces, si me lo llevo a mi código, que es este que está acá, un montón de cosas de las que están dando vueltas por acá las puedo hacer desaparecer, todas estas, y mi única función es la siguiente. Supongamos que voy a usar temperatura. ¿sí? Si voy a usar temperatura, para, si voy, que voy a imprimir temperatura, quiero decir por el puerto serie, voy a usar temperatura en el serie del punto print, a ver a dónde está, acá, abajo, voy a decir, temperatura, temperatura es lo que me devuelve la función map, que va... A tomar como, para perdón, primero la variable, temperatura read, temperatura read, ¿sí? Temperatura read, ¿cómo se escribían los parámetros? Volvamos a la ppt. Ahí, separado por comas, estamos de acuerdo, volvemos entonces a mi codiguito, ahí. Tuki, separado por comas, analog read, coma. De 20 hasta 350, entre menos 40 y 125. Inva. Y ahora, una línea de código, esta que está acá, resolvió todo el problema que tenía antes. No le puse, discúlpenme, no le puse el línea ahí. Vamos a borrar esto para que quede más, más prolijo. Y ahí ya devuelva, directamente me devuelve la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué el error de cuando pongo 125 me devuelve 129? Es pregunta. Ni. En realidad es porque los 350 era considerando, sí, es por decimales, pero es exactamente por ese temita de los 350. Si yo le pongo 358, ahora esto va en los límites que le corresponden. Siempre es normal un grado de diferencia. Un grado es una cuenta y eso es inevitable. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando se empieza a pasar en más de una cuenta es porque seguro le erraron en alguna de estas. ¿Está claro? Así de simple es map. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene la particularidad, está pensada para esto, para otro tipo de sensores. Entonces, ¿yo qué hago? Supongamos que yo tengo que hacer esto, conecto el sensor, pruebo el valor mínimo, pruebo el valor máximo, y cuando yo tengo los dos límites y sé qué quise medir entre el valor mínimo y el valor máximo, lo meto en map. Supongamos que este sensor... En lugar de ir entre, 0 y entre menos 40 y 125, iba de 0 a 100. Bueno, yo acá ponía 0 y acá ponía 100. Y si estos valores eran los mismos, lo que me devolvía MAP era un valor entre 0 y 100. Básicamente lo que devuelve MAP es esta recta. ¿Está claro? Sin decimales. Es la única contra que tiene MAP. Si MAP lo hubiesen pensado de tipo float, en vez de tipo longo, tipo int, hubiese sido brillante. Tiene la particularidad de que es de tipo entero, es decir, no tiene decimales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar un poco ahora de las salidas analógicas. ¿sí? Las salidas analógicas... En realidad, Arduino no tiene un, un... ¿Cuál sería la idea de la salida analógica? La idea de la salida analógica sería que yo pongo un número en, en, de, en binario, por ejemplo. O sea, el opuesto a la entrada analógica. Que yo le pongo un número, por ejemplo, entre 0 y 1023, y el Arduino por un pin me saque una tensión entre 0 y 5 volts. Eso sería una salida analógica. Sería el caso opuesto a la entrada. ¿Estamos de acuerdo? En la entrada pongo una tensión entre 0 y 5 volts y me devuelve un este, valor entre 0 y 1023. En una salida sería el, justamente todo lo contrario, que yo le ponga un valor entre 0 y 1023 y el tipo me devuelva un valor de tensión entre 0 y 5. Arduino en realidad no tiene salidas analógicas que funcionen de esa manera, pero tiene lo, una salida pseudo-analógica que funciona con un mecanismo que se llama PWM. PWM es la sigla en inglés de un mecanismo de, muy útil en la electrónica que se llama eso que ven ahí, modulación de ancho de pulso o pulse width modulation en inglés, y es una técnica que utiliza, muy utilizada, para obtener tensiones analógicas cuando no existe la posibilidad de tener tensiones analógicas utilizando valores digitales. ¿En qué se basa? Se basa en esto que dice acá. Básicamente la idea es variar el ancho de un pulso en un tren de pulsos de una frecuencia fija. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo siguiente. Imagínense, ¿sí? Esto de hecho está sacado de Arduino. Fíjense que uso una función que se llama AnalogWrite, ¿sí? que es la función de escritura de, de este, salidas analógicas. sí Y tengo un pulsito. ¿Está claro? Un pulsito, un pul El pulso es esto. ¿sí? El pulso es esto Que acá se hace más ancho. Que acá se hace más ancho. Que si es muy ancho, es prácticamente un 1. ¿Sí? O sea... Tengo. un ¿Por qué un tren de pulsos Porque viene uno atrás del otro. Fíjense que si el pulso es muy finito, prácticamente la señal está todo el tiempo en 6 volt. Si el pulso es muy ancho, prácticamente la señal está todo el tiempo en 5 volt. Y en el medio, tengo un montón de valores intermedios. Eso, si yo lo hago muy rápido... Lo puedo usar para controlar el brillo, por ejemplo, de una lámpara, lo puedo usar para controlar eh, la velocidad de un motor, pero lo tengo que hacer muy rápido. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo tengo que hacer de tan rápido como para que el LED no llegue a apagarse en este tiempo. Fíjense que, imagínense que yo esto se lo pongo a un LED. Si yo esto se lo pongo a un LED, va a estar durante este tiempito prendido y durante todo este tiempo apagado. Durante este tiempito prendido y durante todo este tiempo apagado. Si yo le pongo este ciclo de actividad, recycle es el ciclo de actividad, si yo le pongo este ciclo de actividad, voy a tener durante todo este tiempo el LED prendido y durante todo este tiempo el LED apagado. Y si yo hago esto, voy a tener durante todo este tiempo el LED prendido y este el LED apagado. Por lo tanto, si esto lo hago lo suficientemente rápido como para no ver el parpadeo del LED, acá el LED lo voy a ver más brilloso que acá y acá el LED lo voy a ver más brilloso que acá. Acá lo voy a haber apagado y acá lo voy a haber prendido casi en su totalidad. Entonces es como si al LED le hubiese puesto una tensión variable. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, todas las pantallas LED, eh, que, que, o muchas, no sé si todas, las pantallas LED y los carteles LED que manejan brillo, eh, usan este mecanismo. ¿sí? El brillo se controla de esta manera. Una de las formas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En Arduino se invoca con la función AnalogWrite y el número de pin. ¿Estamos de acuerdo? Y los pines que puedo usar son los que poseen la función PWM indicados con este simbolito en la placa. Recuerdo que en algún momento de las primeras clases alguien me preguntó por ese simbolito que estaba ahí en la placa, qué significaba, y yo le dije, se llama PWM, en algún momento lo veremos, este momento ha llegado, y son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 en Arduino, ¿sí? En la Arduino 1, en la que tenemos nosotros. Si yo les vuelvo a mostrar el Tinkercad, ¿sí? van a ver que, vamos a detener la simulación y a borrar el código, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11, son los 6 pines que pueden cumplir esta función. ¿Está claro? Es decir, yo puedo hacer un Analog Write solamente en los pines que tienen la función de Analog Write. Particularmente en la Arduino 1 en la que usamos nosotros, la 5 y la 6, cada uno de estos pulsitos lo hace mil veces por segundo. Y todas las otras 500 veces por segundo. Al igual que en las entradas analógicas, no hace falta definirlas con pin mode. ¿Está bien? No hace falta hacer esa, esa definición. Ya, las entradas, eh, las salidas analógicas, si no les pones nada, no las pones como digital, en su estado estándar, digamos, como viene cuando lo encendés, es una salida a la lógica. Yo acá tengo un ejemplito Fíjense que esto es el mismo pulso Ahora se los muestro en Tinkercad ¿no? Pero este es el mismo Esto es, es un osciloscopio Yo se los mostré algo la semana pasada ¿Sí? Desde acá hasta acá hay 10 milisegundos Pasaron 10 milisegundos de acá hasta acá Entonces enseguida yo puedo hacer la cuenta Fíjense que el tiempo de acá hasta acá es siempre el mismo Y el que varía es el ancho del pulso este pin está conectado al pin 3, este pin está conectado al pin 5, y fíjense que en el mismo tiempo, esto es 10 milisegundos, esto es 10 milisegundos, esto pasa 5 veces, y esto si los cuentan pasa 10 veces, porque esto está pasando 1000 veces en un segundo, y esto está pasando 500 veces en un segundo. Si hacemos un zoom, el periodo de esto, desde acá hasta acá, sí, si yo fíjense, desde esta punta hasta esta punta hay 10 milisegundos. Eso quiere decir que cada uno de estos cuadraditos, que hay 10 cuadraditos, son 1 milisegundos. Por lo tanto, el periodo, que es el tiempo que va desde acá hasta acá, es el tiempo que tarda en repetirse toda la señal completa. Fíjense que arranca acá, hace todo esto la señal, y cuando llega acá se empieza a repetir. El tiempo que una señal tarda en repetir todos sus valores se denomina periodo y tarda 2 milisegundos, es decir, 2 cuadraditos. La frecuencia es la inversa del periodo y es de 500 Hz. ¿Qué significa esto? Que esto pasa 500 veces por segundo. En el caso de la, entrada cinco y la, entrada, perdón, la salida 5 y la salida 6, del Arduino 1, esto pasa al doble de velocidad, porque sí, yo no lo puedo manejar, es propio del Arduino eso. Yo puedo manejar el ancho del pulsito. Ahora vamos a ver cómo manejamos el ancho del pulsito. Y fíjense que el periodo dura un milisegundo, es decir, va, dura un solo cuadradito para 10 milisegundos de tiempo total, por lo tanto la frecuencia es de 1000 Hz, o sea, 1000 veces por segundo. ¿Está claro? Si me vengo al Tinkercad, vamos a venir a los ejemplos, acá. Fíjense lo fácil que se usa este PWM. Lo particular del PWM es que a eh, AnalogWrite le tenés que decir qué pin, ¿sí? Tiene dos parámetros, Que pin, el 3 y el 5, y el segundo es un valor entre 0 y 255. O sea no va de 0 a 1023 como la entrada analógica, sino que va desde 0 hasta 255. Y después yo acá lo que tengo son dos osciloscopios. De hecho, la, la diapositiva que les acabo de mostrar es una foto de esto, ¿sí? Uno en el pin 3 y otro en el pin 5. Lo único que vamos a ver acá de diferencia es, yo acá después, bueno, tengo un contador que va aumentando. Entonces, voy poniendo 1, 2, 3, 4 hasta 255. Y lo que va a ir pasando con un delay de 50 milisegundos entre uno y otro para poder verlo. Una imagen vale más que mil palabras, dicen por ahí. Fíjense lo que va a pasar. A medida que va pasando el tiempo, ¿ven que se va ensanchando el ancho del pulso? Ahí. Se va a ir ensanchando el ancho del pulso. A medida que va a ir aumentando. Después vamos a ver para qué lo usamos esto. En principio me interesa que se entienda esto. O que lo vean. ¿Sí? Cuando llega a 2.55, ese contador se va a resetear porque eso dice el código. Y fíjense que yo no... Ven el tiempo acá, yo acá le puedo definir el tiempo. Cuánto, acá tiempo por división es el tiempo de cada uno de estos cuadraditos. ¿no? Es decir, yo a este, a este osciloscopio, que es el llamado número 2, lo tengo a un milisegundo por división. Y al uno, a este también, al número 3, lo tengo a un milisegundo por división. Por, por lo tanto, el tiempo total es el mismo de los dos. Con lo que quiero decir que yo, el tiempo que pasa desde que empieza la señal hasta que vuelve a empezar, no lo puedo controlar. Eso lo, lo administran los pines. Si estoy usando el 5 y el 6, va a ir a esta velocidad estoy usando el 3, el 10, el 3, el 9, el 10 o el 11 va a ir a esta velocidad. En principio por ahora poco nos importa, excepto que en algún momento, por alguna situación, necesitemos una en particular y no la otra. Y fíjense que mi código no hace nada. Después acá tiene nada, tiene un, un pin mode puesto en 13, eh, el pin 13 puesto como salida, porque así estaba, digamos, ese es el que aparece como estándar y yo ni lo toqué. ¿Está bien? Quedó así como estándar. Dos tareas, como siempre, para entregar la semana que viene. Una de ellas es el termómetro. El termómetro, en teoría, es una tarea que debería salir relativamente rápido porque es un poco más de lo mismo de lo que ya hicieron con el contador de los dígitos, de dos dígitos, perdón, excepto que la temperatura que toman la leen, eh, el valor que van a mostrar en los tres dígitos lo van a leer de acá, de la temperatura, en lugar de ponerlo, digamos, con, con los pulsadores, y... Eh, tienen tres dígitos en lugar de dos y tiene que mostrar el signo. Es decir, si yo les muestro... Y aparte está muy lento este tiempo, pero básicamente ahí está mostrando la temperatura y pone el signo. ¿tá? La idea tiene que cuando la temperatura es negativa, muestra, muestre con signo. Cuando la temperatura es positiva... Que muestre adelante un 0 si es un 0 O un 125 si es un 125 ¿Sí? Esa es la idea del primero Pero este no reviste ninguna, novedad, ninguna gravedad Ninguna novedad respecto de lo que ya hicieron No enseña nada ¿sí? Es más o menos un poco más de lo mismo Usando las entradas analógicas Así que ese se los dejo para que jueguen Durante la semana Para que tengan algo más así como para Para ir practicando y probando Y demás Lo que quiero mostrarles ahora es cómo funciona básicamente el, eh, este que está acá. La idea de esta segunda tarea, de el dimmer del dimmer de 12 volts, que también ya está subido, es la siguiente. Tiene, por un lado, por un lado tiene puesto un potenciómetro. Ese potenciómetro... Lo que hace es que cuando... El efecto final es que cuando yo varío el potenciómetro varía el brillo de la lámpara. ¿sí? Básicamente me doy cuenta porque va variando la, el consumo de corriente sobre la fuente. Esto está puesto así porque la lámpara es de 12 volts y el Arduino entrega 5 y además el Arduino no puede entregar toda esta cantidad de corriente. Entonces, en realidad, lo que yo hago es, con la salida PWM del Arduino, alimento un transistor... ¿Sí? El transistor es un dispositivo que permite que yo le haga circular una corriente muy bajita por acá y me permite circular una corriente más grande por estos dos. ¿sí? Por ahora, hasta que veamos cómo funciona el transistor, al que le vamos a dedicar un rato más largo, lo conectan así. Esta resistencia es de 470 ohm, amarillo, violeta, marrón, es 470 ohm. Y el transistor lo conectan así, esto se lo van a encontrar en el PDF, no hay ningún problema. La idea con este potenciómetro es que yo voy variando una resistencia, con esa resistencia que varío, la, varío una tensión y mido esa tensión con el PWM, perdón, con la entrada analógica, y la transformo en una salida a, con el PWM que va a hacer que brille distinto la lámpara. Fíjense que si yo acá voy a traerme un osciloscopio, el osciloscopio es ese voltímetro que muestra un dibujo de la, de la variación de la tensión. Trácate. Me traigo un osciloscopio acá. ¿Sí? Me traigo un osciloscopio acá. Y el osciloscopio lo conecto acá. Así. Y acá lo conecto a GND. A pintar de negro el cablecillo de GND, vamos a pintar de turquesa el cablecillo de la salida, y acá van a ver el PWM. ¿Por qué no ven el PWM? Porque este tiempo está mal. Acá es un milisegundo. O por división, un milisegundo. Ahí está el PWM. Y si yo varío la posición del cursor varío el PWM y con eso varío el brillo. ¿Ven lo que les decía antes? Si yo esto lo pongo a máximo, en máximo tengo prácticamente un 1 todo el tiempo, entonces la lámpara brilla al máximo, y si yo lo llevo a 0, está prácticamente siempre apagada, entonces la lámpara prácticamente está siempre apagada. ¿Está bien? Esa es la idea. Lo que tengo que hacer básicamente es censar la tensión que estoy midiendo acá y transformarla... Voy a leer un valor entre 0 y 1023 y voy a devolver un valor entre 0 y 255, proporcional uno al otro, que me devuelve esto que está acá. Tres líneas de código. Este problema se resuelve con tres líneas de código. Y no es una forma de decir, son tres líneas de código literal dentro del loop. Después está la parte de setup. Pero dentro del loop son tres líneas de código para resolver este problema. Bien. Bien. De lo que les quería hablar para terminar la clase es del de funcionamiento como variador de tensión del potenciómetro. La idea es la siguiente. Esto está explicado en ese PDF que yo les digo que está subido al Classroom, pero la idea es la siguiente. Fíjense, si yo voy a agarrar otro de estos, otro potenciómetro, y lo voy a, ¿sí? lo voy a hacer girar hacer y vamos a ponerle, por ejemplo, voy a decir que es de 1000 ohm ¿Está bien? Y voy a agarrar, por ejemplo, una pila. A ver dónde está la batería. Batería. Excelente. ¿Dónde está la batería? Ah, porque está en español. No le voy no a entrar nunca. Conecto. Ahí. Un borde. Un borne a los 9 volts. Y el otro borne acá. ¿Sí? Ahí. ¿Está bien? Entonces de acá hasta acá hay 9 volts. Y ahora me vengo con un voltímetro. voltímetro, voy a medir tensión, muy bien, y voy a medir la tensión entre el cursor intermedio y el negativo. Fíjense que cuando yo varío la tensión del la, la posición del potenciómetro, me varía la tensión del voltímetro. O sea, la tensión entre este punto y este punto de abajo es 9 volt, que es la de la pila. Pero la tensión entre este punto, que es el negativo de la pila, y el punto central del potenciómetro, el cursor del potenciómetro, es proporcional a la posición del cursor. O sea, fíjense que estoy en la mitad entre el mínimo y el máximo, me da prácticamente 4,5 volt, 4,49, 4,5, la misma cosa, en... La tensión de salida. Si yo me pongo en este borde, en la mínima, eso en algún momento va a llegar a cero. Tarda mucho en llegar a cero, pero porque esto no está en tiempo real. ¿Ven la velocidad lenta a la que está variando esto? Ahí llegó casi al mínimo. Eso es casi cero. Y ahí está prácticamente en 9 volt, que es la tensión de la batería. Sí. ¿Alguien no entiende de lo que estoy hablando? O por lo menos lo que está pasando. Maravilloso. Ahora la pregunta interesante es, ¿por qué pasa esto, digamos? O por lo menos la que me interesa a mí. Si yo, con lo que vimos hasta ahora, es una pregunta típica de examen. Ah, ya. Es casi ley de nodos. En realidad es ley de mallas más que ley de nodos. En realidad, es ley de mallas más ley de Ohm. ¿Por qué? Supongamos que yo en vez de poner un potenciómetro, ¿sí? supongamos que yo en vez de poner un potenciómetro hago lo que dije antes, pongo las dos resistencias a ver, a ver, a ver pongo dos resistencias ¿sí? dos resistencias las dos resistencias están conectadas en serie adentro del potenciómetro por lo tanto las voy a conectar de la misma manera ahí y ahí ¿estamos de acuerdo hasta acá? ¡sí! excelente usted no me contesta me contesto yo solo y ahora voy a medir entre una de estas así vamos a poner por los cables y vamos a darle colorcitos negro para este negro para este Naranja para el intermedio. Y rojo para el positivo. Eh, decía que la ley de nodos aplicada a este nodo, ¿quién se le anima? Supongamos que a esta la llamo R1 y a esta la llamo R... Es más, vamos a ponerla. a esta le vamos a poner R1 y a esta le vamos a poner R2. ¿Vamos? Bien. Suponiendo que esto es así, ¿quién me dice la tensión de esta malla? Pregunta de examen. La ecuación de la malla, caballeros. 4,5 porque son las dos iguales, eso está perfecto. La ecuación de la malla es la tensión de, digamos que es la de la pila, es igual a la tensión en R1 más la tensión en R2. Ley de mallas. La sumatoria de todas las tensiones es igual a cero, por lo tanto, las que suman para un lado, para el otro, pili ahí llegaba. La, estos 9 volts se van a dividir entre esta resistencia y esta otra resistencia. O sea, que la, la suma de la, la tensión de la fuente, de que en este caso es la pila de 9V, va a ser esta tensión más esta tensión. ¿Cómo sé cuál es la tensión que cae en cada una de las resistencias? Bueno, para calcular la tensión en cada una de las resistencias, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale BR1, tendría que, yo diría que BNR1 es igual a, a qué cosa? Bueno, es igual a. Nada, perdón, es igual a. Esto no es, porque esto es una ley de ohm, y por R1. Y del mismo modo. Sí, Del mismo modo, puedo decir que P en R2 es igual a I por R2. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Y esta es la explicación, ¿se acuerdan que algo de esto hicimos cuando vimos la explicación de la, de la resistencia en serie? Si yo agarro todo esto y lo sumo, yo digo que vamos a insertar otra ecuación en donde quede, no me importa si queda desprolijo en este momento, B es igual a I por R1 más I por R2. ¿Qué hice? Reemplacé las dos, la ecuación 2 y la ecuación 3, o sea, agarré esta ecuación y reemplacé I por R1 en lugar de BR1 e I por R2 en lugar de BR2. ¿Hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, además de esto, sí señor, I por R1 más R2. Vamos a escribirlo. Vamos a insertar una nueva ecuación que diga que B es igual a I por R1 más R2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Y además, fíjense que B en R... Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que b. Eh, ah, lo que ya tengo acá arriba, esto, esto de acá o de acá, no importa, de cualquiera de las dos, de R, de acá, voy a despejar I. Lo que voy a hacer es que I es igual a b en R2, eh, perdón, esto vamos a hacerlo con una ecuación, así ponemos fracción como corresponde, vamos a hacerlo prolijo, denme un instante nada más, Decimos que Br2 es igual, ahora sí, igual a la fracción. Perdón. Control X. Sí, pero no quiero despejar ahí y, y es igual a. Ahora va la fracción. Eh, vamos a la ecuación y le ponemos fracción. De este estilo. Es igual a BnR2 dividido R2. ¿Está bien? No hice nada raro. Ahí lo que hice fue despejar la corriente. Eso lo ven 2. Muy bien. Y ahora voy a poner esto acá. ¿Está bien? El valor de I lo voy a poner acá. O sea, me voy a copiar esta ecuación, la voy a pegar y en lugar de poner I voy a poner BNR2 por R2. Eso. No cambié nada, ¿verdad? Lo único que hice fue reemplazar este valor de I con su equivalente. Porque la I es la misma, porque las dos resistencias están en serie. Todo el mundo tiene claro que estas dos resistencias están en serie, ¿no? Entonces, como estas dos resistencias están en serie, la corriente era exactamente la misma, suponiendo que no se deriva ni un solo electrón por el voltímetro. Que eso es un poco lo que pasa, ¿no? Ni un solo electrón se deriva por el voltímetro. Bueno. Sigo, ¿estamos de acuerdo hasta acá? Y R2, R2, BR2, ¿a qué es igual? A B, este R2 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. este paréntesis R1 más R2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Por lo tanto, y esta B es la tensión de la batería. Todo el mundo llega hasta acá comprendiendo lo que acabo de hacer. Hermoso. Eso quiere decir que la tensión en R2 es igual a R2 dividido R1 más R2 por el total. Esto en electrónica se conoce con el nombre de divisor de tensión. La tensión, esta dijimos que era R2, sí. La tensión acá es igual a 9 volt por R2 dividido R1 más R2. ¿Está claro? Si las dos son iguales, esto es 9 volt por 1000, que es el valor de R2, dividido 2000, que es R1 más R2. Como las dos resistencias son iguales, acá voy a tener 4,5 volts, como muy bien dijeron por ahí. Ahí tenés los 4,5 volts. Si yo cambio una de las resistencias y a esta le pongo, por ejemplo, 2000... Acá voy a tener uno con... Eh, ¿Cuánto voy a tener ahí? Y voy a tener 3 volts. ¿Y por qué 3 volts? Y qué hago 9 por 1 dividido 3. Porque esto es 1 más 2. 9 por 1000 dividido 3000, o sea, 3. Esto, si yo lo tomo así y lo pongo para R1, la cuenta es exactamente igual. Estamos más que claros con eso, ¿no? Por lo tanto, si yo tomo este valor y ahora mido el valor de la otra tensión... Así. y ahora agarro este y alguien ahí me dijo que si yo aprieto el 3 se pone naranja, Qué tipo de ¡Oh, no, no, no, no, era eso ahí, ahí estamos bueno hecho esto, cuando inicie la simulación esto voy a tener 3 volts y acá de tener los 6 que me faltan ¿es magia? no es ley de nodos, y, perdón, ley de mallas aplicada y esto se conoce con el nombre de divisor de tensión. ¿Sí? Esto está todo explicado en ese apuntecito que les conté por ahí. Pero más allá de eso, ¿sí? más allá de eso, ¿cómo termina todo este cuento? Ahora, si en lugar de poner dos resistencias, dos resistencias, yo pongo un potenciómetro acá, saco estas dos resistencias si yo acá me traigo un potenciómetro ¿sí? y el potenciómetro lo llevo a mi formulita esto, R1 más R2 si todo el mundo tiene claro que digo que desde acá hasta acá está R1 ¿sí? por ejemplo ¿no? desde uno de los terminales hasta el cursor está R1 y desde el cursor hasta, R, hasta el otro terminal, está R2, R1 más R2 es el total del potenciómetro. Entonces, aplicado a un potenciómetro, esto es el valor total. En nuestro caso, que es un potenciómetro de mil ohm, mil. Y R1 o R2 es el valor que queda de la resistencia entre un terminal y el otro. ¿Me siguieron? Esa es la idea. Mientras tanto... Les propongo eh, esto, vayan armándose ese, este Tinkercad, ¿sí? Y eh, tratando de resolver esto, que es una de las tareas para el día de hoy. ¿Estamos? Les dejo abierto este para que lo vayan, porque si se lo quieren copiar, o por lo menos para copiarse el circuito, la fuente está puesta en 12 volts, el transistor, no sé qué dejarles para que vean bien, pero el transistor, bueno... Denle de esta forma. El primer pin se llama colector, el segundo se llama base y el tercero se llama emisor. Yo hoy necesitaba usarlo para poder hacer esto, pero todavía no llegamos a explicar el funcionamiento del transistor y lo voy a explicar el funcionamiento del transistor un poco más adelante en el cuatrimestre. ¿sí?